Buenas tardes, mis y compañeras. Soy Juliana Anchas, panaífe de Tercero Begonias. El juego de hoy día se llama Embocar la Bolita. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 1 2 4 5 1 2 3 4 5 La ficha roja se embocó 5 en 5.